Fue detenido por agentes de la Policía Nacional Martín de la Cruz, sorprendido con varias cajas de cigarrillos en medio de operativo realizado por la institución. Al ser cuestionado sobre los hechos, manifestó: No sé, yo hallé eso en un callejón y. y nada, eso no tiene querellante, ni tiene nada. Yo hallé eso en un callejón, mi mano. En un callejón para allá, para el Emilio Prudón. No, ah, sí, porque no era mío, pero yo me lo dije, en un Es la segunda vez que De la Cruz es arrestado en las mismas circunstancias y sometido por el mismo hecho. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.